Hola chicos y chicas de YouTube hoy vamos a jugar uno de mis juegos favoritos Se llama Toca Life World Y está casa Tomarrita Ahí para de jugar y tú también que no sé cómo te llamas Adiós Aquí estoy emocionadísima porque eh... uh, una carpeta <ríe> bueno, ya. Un regalito Acá Estoy muy emocionada. Porque hoy. Ah no, no, no. Hoy es. No sé. ¿Qué día es? pero. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Esto lo guardamos por aquí. Ahí está. Porque eso no sirve para nada, la ¿verdad? Ok. Vamos a abrir este. Esto es un disfraz. Me, me. ¡Ay, un fantasmita! A ver, esto es una caja, otra caja y otra caja. Ya lo sabía. Porque cuando te empiezas, toca live. Te, te van dando esto para que te lo lleves a tu casa. Pero yo no me voy a. Porque yo, yo no me lo voy a llevar. Porque eso no me sirve para nada. Aquí. Aquí tenemos menos esa partecita. Pues ahí. Ahí vamos a guardar todos los regalos sin atrás. Si es guay, me lo llevo para mi casita, claro. Sí. Oye, ¿no hemos hecho una cosa? A ver. ¿Y... Vale, ya. estaba calculando. Si había dicho bien la palabra. Ok, vamos a construirla. Acá. Vamos a construir esta misma vamos tum tum vamos a tum aquí tum tum tum esto tiene pocas pa pa para que sea más grande y se vamos mover el toca boca más <ríe> o sea, es muy si sí me gusta. Ok, acá ponemos esto aquí. Aunque... Okay. No sé, si sí tiene mucho sentido, la verdad. Uh, esta me gusta. Como acá, aquí, puede quedar bien. Sí, sí, puede quedar bien. Nada de esto puede servir aquí. Porque aquí no hay pares está el sol relativo de toda la vida Vale, <ríe> me quedé en modo pensativo Como que esto me estaba pasando allí A ver... Esto va a estar en su visita de noche Porque ella es una gran fanática Eso, que voy a poner por aquí Ahora vamos a crear mi personaje Porque, claro no lo hemos creado todavía. No puedo. ¿Puedo darle? ¡Ay! Ya me había asustado. Mm. Qué bonito sería ahí. Que queríamos una chica o un chico. Una chica, sí, como que sí. Pero está buenísimo. Pero vamos a cambiar el tono de piel porque, como que este no me convence. Ay, ay, está bien. ahí está bien. No me gusta. O sea, ya lo veo y veo que no me gusta. Uy, uh, este está bonito. Ay, ¿cuál me debería que... Claro, los nuevos. Este se ve muy de señal ¿no? Este. Mejor este. Es que estoy en modo pensativo. Con que. Ahora vamos a ir al club de. ¿Cómo se llamaba? Al ah, club de fútbol. Sí, no me acuerdo. Vale. Otra vez me queda en modo pensativo. Ok, iba a crear un poco más, pero como era... Eh, <tose> <tose> okay, yeah. Guardando, una ahí, guardando. Ok, me espera otra cosa. Mirad, qué bonito está por dentro. Igual como en un armario. Que yo ya sabía. Que estaba claro de toda la vida. Sabía. Una bueno, de toda la vida, ¿no? Desde que nací, ¿no? Esto es lo de Pipi. Lo del Pipi. Lo de... Sí, sí, es ese, después ese. Vamos a poner las dos hermanitos juntos. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Qué, ¿Qué podemos poner aquí? Como una zona de descanso, ¿no? Yo creo que quería... hay que poner unas cuantas cosas aquí, como que unas cositas de playa por acá. Sí. Esto porque es un flotador Entonces hay que ponerlo acá No, aquí oh, queda bonito Como que la gente lo pone ahí Para luego llevárselo al agua Está bonito, está bonito O el pulpo Hay que ponerlo debajo del agua no sé por Bueno, por acá Por acá, por acá no, si no sería desarrollo. No, vamos a poner las cosas estas. Y buscamos una mesita. ¿Dónde ponerlas? ¿Qué okay, esto? ¿Esto qué es? Ah, es una almohada. Vamos a ponerla aquí. Ni siquiera sabía que era una almohada. Buena suerte que tengo. Sí, o sea, ya se me vio el perdido el ratón. Ay, qué torpe soy. Bueno, tan torpe no soy. Claro. ¡Paleta! ¡Hermosa! Casi me lo mato Ok, ya Eso no era lo que yo planeaba Yo iba a coger una mesita de acá eh, Vale, mesitas, no sé si hay de esas porque... Ah, aquí, aquí están Como de playita Ahí está Yo creo que deberíamos que hacer una boda aquí Porque esto está como muy de moda como muy moda No me sale la palabra <risa> Ok, esta va a ser como El saloncito Sí, el saloncito O el armario Sí, el armario Una maleta eh... No tengo ni idea de qué he hecho ¿eh? no, por, por si el viaje, sí Aquí Va a haber una caja De cosas que Va a necesitar en... cositas Vale